Amigos, retornamos nuevamente por aquí ya para compartir conmigo en el estudio. Ahí está el Príncipe. Bienvenido, Ruiz. Bienvenido. Nuevamente, saludo por aquí otra vez. Saludos, Robert, y buenas noches a los amigos que nos esperan ya día tras día frente a su pantalla. Hoy, en esta semana, en la República Dominicana ha estado un poco agradable, con una copiosa lluvia que ha anunciado meteorología, y ya hemos podido sentir una temperatura agradable, que no ha llevado a economizar porque no, ha, eh, no tenemos la necesidad de prender los, los aires acondicionados en estos tiempos. Eso es así, bienvenido. Precisamente con esa lluvia en el día de hoy, 30 de marzo, se conmemora aquí en República Dominicana la batalla del 30 de marzo, también llamada Batalla de Santiago de los Caballeros. Bienvenido, nuevamente se pone de manifiesto esa energía, es, esa fuerza de nosotros los dominicanos para poder luchar por la permanencia de la independencia República Dominicana 178 aniversario de esta batalla, bienvenido. Así es, en el año eh, 2022 ya hace 178 años se produjo esta batalla en Santiago de, la, de los Caballeros que vino a consolidar lo que fue la gesta del 27 de febrero que marcó el nacimiento de la República Dominicana. Los dominicanos ya existíamos porque la, el gentilicio dominicano se vino formando, fraguándose con el tiempo, pero el 27 de febrero de 1844 se produce la marca, el cañonazo, la independencia de la República Dominicana. El 19 y el 30 de marzo vino a consolidarse esa, esa gesta, esa independencia, sí. ese sueño de libertad que los trinitarios se dieron eh, años atrás en el mando y con la dirección y la cabeza de Juan Pablo Duarte. Sí. Eh, debemos recordar que en esa gesta del 30 de marzo eh, las tropas haitianas sí. fueron vencidas por las dominicanas de una forma prácticamente eh, divina porque las tropas haitianas eran muy fuertes comparadas con las dominicanas pero sucedieron hechos como por ejemplo la muerte del líder haitiano que el general Pierrot aprovechó para ir a ocupar esa posición que él entendía era un sucesor presidencial. Sí. Incluso hubo un acuerdo con la tropa dominicana, eh, liderada en este momento por el general Inver, entonces él pidió que le ayudara a retirar la tropa saitiana, sí. lo que constituyó un hecho, la mano de Dios intervino, diríamos, para que se retirara a Pierrot a tratar de ocupar el puesto que había sí. dejado el líder muerto y la tropa dominicana en ese sentido se fortalecieron fue un triunfo que tuvo que ver con la gallardía y la deposición de los dominicanos pero también con hechos fortuitos que se presentaron nosotros debemos eh, destacar también que allí se destacó eh, la una mujer ese ejemplo de gallardía que ayudó a las tropas dominicanas para que salieran vencedoras fue la que Hoy en día conocemos como Juana Saltitopa. Sí. Se destacó Juana Saltitopa porque ayudaba a las tropas dominicanas llevando agua para enfriar sí. sus armas sí, que sí, tenían, los claro. obúes, que eran instrumentos de guerra, sí. pero que disparaban, entonces se calentaban. Sí. Y Juana Saltitopa fue una mujer valiente que acompañó a la tropa en esa gesta. Realmente la República Dominicana se consolidó, la independencia sí. dominicana se consolidó con esa gesta del 30 de marzo eh, de hace ya 178 años. Precisamente el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se encuentra en Santiago conmemorando sí. esa gesta. De alguna manera u otra podemos decir que el gobierno dominicano sí. ha trasladado, eh, se ha trasladado... Eh, la, la presidencia de la república, pudiéramos decir. La presidencia de la república se ha tra trasladado provisionalmente a Santiago, a de, los Santiago de los Caballeros, donde se donde se conmemora esa jeta. ya asistió a un tedeum, como es de costumbre, sí. e hicieron todas las... Eh, las celebraciones y los reconocimientos eh, al presidente de la república en ese sentido, que conmemora junto con el pueblo de Santiago sí. y todo el país esa gesta del 30 de marzo, Robert. Bienvenido, precisamente como has, tú has dicho, un día como hoy en 1844, estamos hablando que se pudo lograr la estabilidad de República Dominicana luego de esa importante batalla, bienvenido. Ahora, Extrapolamos eso a lo tiempo actual, precisamente un día como hoy. Tú has dicho, el presidente Luis Abinader se ha trasladado a Santiago para desde allí poder ejercer su condición de presidente de la República. Tú has dicho del Tedeo, aunque fue una actividad muy importante, unos pronunciamientos allí que hizo el obispo de la diócesis de Santiago, de maneras muy puntuales en temas que tienen que ver hasta con el cuerpo legislativo. Ahora bienvenido. El presidente no solamente se ha circunscrito a lo que es la celebración de lo que es el Tedeum y demás, sino también que se ha encargado, bienvenido, de poder nosotros desarrollar desde allí una agenda del presidente con no solamente el Tedeum, luego el desfile cívico-militar, sino también, bienvenido, que se dio el inicio ya a lo que es la construcción del Monorriere en Santiago de los Caballeros, otras actividades, encuentros con diferentes sectores, juntas de vecinos y demás, y diferentes obras que ha estado una iniciando, y también encuentros muy importantes con grupos empresariales y demás, bienvenido. Mira, creo que la conmemoración de este 178 aniversario, no solamente con lo que hemos dicho, trasladar hacia Santiago de los Caballeros el Poder Ejecutivo, el presidente, en compañía del presidente del Senado, el ministro de Salud Pública, otros importantes ministros y demás autoridades civiles y militares a participar en esto. Mira que tiene bienvenido. Creo que esto debe ser para nosotros un llamado a los dominicanos y dominicanas a poder mantener vivo eso que nuestros, seres pudieron, nuestros héroes pudieron consolidar la estabilidad de la dominicanidad un día como hoy. Es llamar a nosotros los dominicanos y dominicanas a mantener vivo esa memoria, valorar cada vez más lo que es esa conmemoración cada año del 30 de marzo, porque bienvenido, son hechos que hay que tenerlo presente, porque bien lo dice, los pueblos que nos recuerdan su historia tienden a repetirla, ¿sabía? Y es una fecha donde se puso de manifiesto ese valor y esa importancia por la dominicanidad, bienvenido, porque no solamente las circunstancias que se dieron en ese momento, poder ver nosotros un ejército eh, de República Dominicana, tal vez no con las condiciones frente al ejército haitiano, pero sí con la gallardía y la intención de poder preservar y mantener esa dominicanidad que es muy importante. Bienvenido. Es eh, incluso algo que eh, es un recurso prácticamente inmaterial de la república, esa dominicanidad esa fortaleza que se tiene cuando uno tiene una identidad propia, sí. porque precisamente en, a veces en momentos difíciles esa dominicanidad es, significa una fortaleza para el régimen democrático, para sí. el país eh, lo digo esto a propósito de que ahora mismo hay una, una negociación con la eh, farmacéutica AstraZeneca por el asunto de una vacuna que la AstraZeneca no rindió, no ofreció a tiempo. Bien, Entonces, vos, permíteme para que pueda profundizar, hacer una pausa y luego venir para conocer ese tema. Ah, ¿Qué te bien, parece? Muy bien, un momentito. Venimos en un minuto con todos ustedes. Este es su espacio enfocado.